Pero ¿qué te pasa? En lo que existe, Guido pasó un momento incómodo en vivo. Guido Kakska tiene años trabajando en televisión, primero como actor y luego, ya seguro de su verdadera vocación, como conductor de diferentes ciclos, lo que le dio una experiencia en vivo y en directo, frente a las cámaras, que pocas personas de su edad tienen. De hecho, pese a ser la figura más joven del 13 al frente de tantos ciclos, él siempre mantiene su perfil fresco, como si no tuviera miedo de dejarse sorprender por los invitados que van a su programa. Sin embargo, hay situaciones para las cuales ni siquiera él está preparado, por ejemplo, para un concursante que dice, primero, que lo que mejor le sale es hacer el amor y luego, no contento con eso, agrega que lo hace todos los días. Guido primero puso cara de circunstancias pero al ver que el hombre señalaba en la tribuna le pregunta ¿qué te pasó? ¿en lo que hiciste? Y luego, al entender que quería señalar a su pareja, fue directamente hacia ella, quien confirmó los hechos. Esta confirmación, además de sorprender, generó una divertida respuesta del conductor. ¿Pero no molesta en un momento? Paren de aplaudir. No festejemos set.